La mente de un comerciante es el núcleo de lo que los hace exitosos. Es importante comprender la psicología del comercio, la mentalidad que hace que los comerciantes tengan éxito y cómo desarrollar esta mentalidad para ser un comerciante rentable. El éxito de un comerciante depende de su capacidad para controlar sus emociones y mantenerse disciplinado para tomar decisiones inteligentes. Esto significa que los comerciantes deben poder separarse de sus emociones y concentrarse en los números. ¿Cuál es el secreto de la mentalidad de un comerciante exitoso? Primero, es importante saber que el comercio no es un plan para hacerse rico rápidamente. Se necesita tiempo y paciencia para aprender a operar con éxito. Los comerciantes exitosos suelen ser muy disciplinados y tienen una fuerte ética de trabajo. También tienden a ser muy organizados y mantienen registros meticulosos de sus operaciones, lo que les permite mayor diversificación de sus ganancias para tomar operaciones futuras. Siempre están buscando la próxima tendencia o el próximo gran avance en el mercado. Los comerciantes profesionales tienen un conjunto de cuatro rasgos clave que los hacen exitosos. Disciplina, paciencia, gestión de riesgos y control emocional. Los comerciantes exitosos tienen una mentalidad muy específica. El primer paso es desarrollar la mentalidad correcta. Tienes que ser disciplinado y paciente, pero también confiado y ambicioso. El siguiente paso sería desarrollar los hábitos correctos. Aquí es donde los comerciantes se diferencian de los inversionistas porque los inversionistas están más interesados en buscar oportunidades en el mercado a largo plazo, mientras que los comerciantes de Italia Tradinos Calper están más interesados en ejecutar las oportunidades en el mercado a corto plazo. Finalmente. Debe establecer metas para usted mismo de lo que desea lograr en su carrera comercial y asegurarse de cumplirlas regularmente. La forma en que pensamos sobre el dinero y la forma en que abordamos el comercio es lo que determinará nuestro éxito. No se trata solo de la estrategia correcta, sino también de la mentalidad correcta. Los comerciantes exitosos están dispuestos a correr riesgos y enfrentar los obstáculos de frente. Saben que no existe algo seguro y que el fracaso es parte del proceso. Entienden que cada operación tiene un ganador y un perdedor, por lo que no tienen que ser perfectos para ganar. Recuerda, el núcleo de lo que hace a un comerciante exitoso es su mentalidad. Los comerciantes deben tener cierta mentalidad para poder tomar las decisiones correctas y no verse afectados por ningún factor externo, saber que tienen el control de su propio destino y que todos los indicadores y la información que los rodea son solo herramientas que pueden usar para ejecutar operaciones de forma más efectiva. Saben que el mercado no se preocupa por ellos ni por su vida personal, por lo que no dejan que sus emociones afecten sus decisiones. Un comerciante debe tener confianza, ser flexible y estar dispuesto a asumir riesgos. También necesitan poder adaptarse rápidamente y tener una alta tolerancia al riesgo. Los inversores institucionales exitosos son similares en muchos aspectos a los comerciantes minoristas exitosos. Por esto los traders minoristas exitosos se parecen más a los comerciantes institucionales que solo ponen su dinero sobre la mesa cuando están 100% seguros de que ganarán. Tienen una mentalidad específica que incluye lo siguiente. Toma nota. 1 una fuerte creencia en sí mismos y en su capacidad para ganar dinero en los mercados financieros. 2. Disposición para asumir riesgos y entrar en operaciones con una alta probabilidad de éxito. 3. La capacidad de controlar las emociones sin importar cuánto estén ganando o perdiendo. 4. La disposición a aprender de los errores y estar abierto a nuevas ideas. Mira cómo los comerciantes exitosos comparten una mentalidad común. Tienen los mismos valores y creencias y están dispuestos a correr riesgos que otros no podrían. Crean en sí mismos, en sus habilidades y en sus oficios. La mentalidad de un comerciante exitoso es un conjunto de rasgos de personalidad que les permite a los comerciantes institucionales tener más éxito que el comerciante promedio. La mentalidad del comerciante verdaderamente exitoso es la forma en que aborda las operaciones cómo piensa y cómo actúa en el mercado. Recuerda, una mentalidad clara es la clave del éxito en cualquier profesión. Los mejores operadores profesionales son capaces de mantener un enfoque impasible de las operaciones y asumir pérdidas con poco impacto emocional. También tienen una comprensión de los riesgos involucrados con el comercio y manejan bien esos riesgos al eliminar las operaciones perdedoras rápidamente y no asumir más riesgos de los que pueden manejar. Pueden tomar decisiones rápidamente y actuar en consecuencia. No tienen miedo de correr riesgos y tienen un saludable apetito por la incertidumbre. También saben cómo poner las probabilidades a su favor y cuándo es el momento adecuado para tomar un descanso. El núcleo de lo que hace que un comerciante sea exitoso es su forma de pensar la forma en que se ve a sí mismo y su profesión comercial, así como también cómo percibe los mercados. Por consecuencia, la mentalidad de un comerciante es lo que determinará si tendrá éxito o no en este campo. Para ser un comerciante exitoso, realmente debe prepararse desde un punto de vista emocional. Debe tener el control de sus sentimientos, ya que pueden interferir con cosas como la toma de decisiones comerciales. Los mejores comerciantes son aquellos que tienen un plan sobre cómo reaccionarán a las diferentes condiciones del mercado y pueden apegarse a él incluso cuando se sienten estresados o ansiosos, pero también saben cuándo cambiar ese plan si no está funcionando. Un buen comerciante debe tener una mentalidad positiva para tener éxito. Necesitan mantener la calma en una crisis y no insistir en sus errores. Es importante controlar tus emociones y evitar que te controlen. Siempre recuerda que la mentalidad correcta es una parte importante de ser un comerciante exitoso. Es lo que le ayudará a tomar las decisiones correctas en tiempos de incertidumbre y turbulencia del mercado. En el comercio, hay muchos hábitos que conducen al éxito, algunos comerciantes son más agresivos y asumen más riesgos, mientras que otros adoptan un enfoque más conservador y esperan la oportunidad adecuada. El éxito en el comercio depende en gran medida del comerciante, pero las personas que comparten un hilo común son disciplinadas y persistentes. La mentalidad de un comerciante exitoso se puede resumir en dos palabras, disciplina y persistencia. Lo más importante es mantenerse disciplinado al operar, porque al mercado no le importan sus sentimientos o emociones. Debe ser persistente porque le llevará tiempo ver los resultados de su estrategia. Los comerciantes que tienen éxito en sus carreras tienen un conjunto de hábitos que siguen. Estos hábitos incluyen lo siguiente, no se emocionan. Son conscientes de los riesgos que implican y no tienen miedo de asumirlos. Se aseguran de tener un plan antes de comenzar a operar. Se aseguran de entender el mercado y sus tendencias antes de operar. Siempre buscan mejorar sus habilidades y conocimientos. Son conscientes de sus errores y tratan de evitarlos en el futuro. Recuerda darle like al video, activar la campana de notificaciones y compartir. Hecho por Trading Institucional Oficial Studios.